Creo que primero tenemos que agradecer a la gente de la práctica docente 2 de habernos permitido encontrarnos para preparar este, esta, esta, esta mesa. Eh, y desde hace muchos años nadie nos llama para saber qué es lo que estamos haciendo. ¿no? Ya se ha invertido cerca de un millón de dólares en nosotros desde que estamos en la intendencia y creo que es momento que alguien nos pregunte de qué se trata, este, este lugar donde estamos trabajando. Eh, creo que es el lugar adecuado este para, para venir, eh, porque justamente es el lugar donde se pueden plantear preguntas, eh, donde puede haber este, un interés de, de, de investigar qué estamos haciendo. Y, y bueno, donde puede llegar a buen puerto, digamos, un trabajo que empezamos... Por allá de junio, en 1991, en el programa Playas, que fue el primer. Para, te llamado... corto sí. un poquito. Este, y te enseguida. Eh, la dinámica que vamos a utilizar va a ser esta: o sea, aportes. Nos vamos a interrumpir, vamos a comentar, vamos a charlar con respecto a eso. Y esta dinámica tiene una intención. Nosotros, como profesores de educación física, ese año que trabajamos. En estos espacios de la comunidad, del barrio, del territorio, no sé, ustedes lo, lo verán, creo que algo saben de eso, ¿no? ¿O han visto algo? ¿Sí o no? Sí, sí la, perfecto. Este, nosotros eh, en, el, en, el, en el tema laboral nos hemos dado estos espacios así, que le llamamos de boliche. Eh, en, lo, en los cuales hemos podido compartir cosas y construir, creemos, este, también parte de la propuesta de educación y, y han sido los espacios como muy interesantes porque nos ha permitido, nos ha permitido perdón, reflexionar acerca de la práctica pensar todas esas cuestiones que nosotros desarrollamos en la práctica por eso es que tenemos esta lógica y lo que pretendíamos era que Ustedes pudieran estar cerca de acá, de, la, de esta mesa de boliche, y nos vamos a interrumpir así, vamos a hacer comentarios y vamos a... Opinar. Es, decir, es decir, Ahí va. <risa> en realidad lo que queremos hacer es traer la, las discusiones que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, donde estos temas se tuvieron presentes en nuestro eje laboral, en, en un ambiente de formación que es el boliche. Luego de las jornadas laborales, que nosotros juntábamos los lunes, eh, había la necesidad de intercambiar eh, conocimientos y pesares y tomar algunas medidas de salud. ¿Algunas medidas de cerveza? También. De salud de brindar y de salud mental, corporal, que, que nos aliviaran al, algunas cosas que estaban sucediendo en nuestros ambientes laborales referidos a la educación física. Dentro del de, eh, contexto de la pregunta, que es el, el municipio. Entonces, quisimos hacer ese, traer para acá eh, ese ambiente donde ahora no nos vamos a girar para conversar con ustedes, sino que vamos a conversar entre nosotros. ¿Cómo? Si nosotros estuviéramos hablando solo entre nosotros. Y estamos hablando solo entre nosotros durante una hora... Y después se abre a las preguntas y al intercambio con quienes estén en el boliche, atentos como están siempre el boliche que estamos hablando nosotros. ¿Cómo pasaron estos cuatro boliches de los viernes que tuvimos reunidos para preparar este... Porque tuvimos cuatro reuniones de boliche para preparar esta charla sí. de una hora que vamos a tener acá. Que, que fue de... parte de lo que nos ayudó a reencontrarnos en ese boliche tan querido para nosotros y tan preciado. Porque como bien decían los compañeros, ahí hicimos catarse, era, claro, era doloroso, eran broncas, eran enojos. Y era después ver con eso qué hacíamos para poder volver al trabajo con algo que realmente estuviésemos convencidos que este, el camino era que, que resolvíamos ahí entre todos, entre discusiones, enojos y, y catarse. Bueno, vamos al tema. En realidad nosotros, eh, para terminar la conversación con ustedes y centrarnos en lo que vinimos a hacer entre nosotros, armamos una especie de guión de la presentación bolichera con, con algunos ejes de, de, de conversación para que en realidad esto sea medianamente productivo para los que algún interés tienen en escuchar este tipo de cosas. Eh, y capaz que lo, lo vamos a ir eh, mechando entre nosotros, capaz que no en el orden, pero sí... Nunca vi en el boliche que en una mesa le dieran pizzas al de abajo. Claro, este, este, este es un boliche transformado, realidad ya esta no es la realidad. O sea, pedimos pizza, pedimos cerveza, pero, pero estamos es verdad, acá. ¿no? ¿Cuántas no reuniones tuvimos para planificar esto? ¿Qué? Estás desarmando la me metodología No Es una metodología que trabajamos durante muchos años. Me está tirando por la borda. Perdón, puede ser en algún boliche de baliza que sucede. Este <ríe> Una vez fui al boliche de Baliza, nos fuimos y, y le preguntamos al cantinero cuánto vemos y ya no tengo ni idea. Vale, <risa> alguna cerveza no sé. Bueno, bueno, en esos ambientes. Vamos a tener que cambiar de briche, entonces Me parece ya. que sí. <risa> El bueno, arrancamos entonces. Decía que eh, la Secretaría de, de Educación Física, deporte y Recreación... Eh, primero es? no era la Comisión de Educación Física. Comisión de, de Deportes. era Comisión de Deportes, ¿no? Sí, la Comisión de Deportes Sí, se en no, el nunca se llamó de deporte. No, entonces era... La educación, se educación físico, física, deporte, deporte y, y recreación. Pero, era, Pero comisión, era comisión y ahora... Igual, bueno, siempre se llamó con ese nombre largo, pero popularmente, hasta creo que nosotros lo dijimos, eh, deporte. Hasta de es que como, empezamos a tomar conciencia y empezamos a decir nosotros mismos educación física, deporte, recreación, para que no quede Es como nosotros, somos profesores de educación física, pero eh, muchas veces decimos profesor de gimnasia, vas a la clase de gimnasia y es eh, de, de educación física escolar, por ejemplo. Por ahí... Siempre, se empezó con una intervención en playas, articulada con lo que venía haciendo la, la, el ministerio en aquel tiempo la Comisión Nacional de Educación Física. Me acuerdo del programa de las 100, 100, 100 canchas de voleibol en la playa, se fomentó el voleibol en la playa se trabajó en el 91 al 94 en playas. Por, por, por playas, en todas las playas habilitadas de Montevideo para hacer historia, en realidad si vamos a hacer historia tenemos que hablar de año la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Intendencia de Montevideo se creó en 1990 90. justo coincidencia con el, la, la asunción de Tabaré Vázquez como Intendente Ajá. y en aquel momento la primera directora se llamó Matilde Reyes, ¿se llama todavía? Sí, es profesor sí. de Educación Física es profesor de la misma inauguración del, del, del, del ICF, en el C de Malvin norte, siempre ah, profesora de educación física, este, Matilde Reis, y, y me acuerdo, bueno, como una impronta de, transmite uno de los compañeros, Anselmo, que a Matilde quería que, que estos profesores estuvieran en los barrios para quitar, a quitarnos, no sé. qué sabe es interesante? Porque... Transmite un profesor papá pa, pa, Anselmo, que era que trabajaba en el Comunal 10, después terminó trabajando en el Comunal 5, que Matilde quería, uh -huh. porque eso es importante. Matilde, que era la presidenta en ese momento, quería tal cosa. Después el otro, Pablo, quería otra cosa. Pablo Punomón, pero, de, no, Pablo Bonomo, pero después, Fernando Cáceres, el actual el, el, secretario general de la. Senado, eh. de, de ahí está. Eh, quería otra cosa. Después Ajá. el otro que vino, Gonzalo Altí, quería otra cosa. Y después el doctor eh, Cerrillo, Cerrillo quería otra cosa. Cada uno quería otras cosas, que, se, que querían ellos, ¿no? Uh -huh. que, de acuerdo a su formación, su capacidad y lo que, su experiencia de vida. Uh -huh. Capaz que está bueno, como hablamos de Anselmo, Comunal 10, hablar, porque algunos no conocen y otros no, ¿Quién quiénes somos nosotros, en qué, dónde trabajamos, ¿no? Uh -huh. Yo trabajo en el Comunal 6, que queda dentro del municipio E, Comunal 6 hace referencia a Barrio la Unión, Malvin Norte, parte de la Blanqueada, todo eso es mi zona de referencia. Los centros comunales empiezan siendo 18 y son 18 todavía por allá por 1994. Ahora hacemos referencia a que es comunal está dentro de un municipio que el municipio empieza hace pocos años. 2010. 2010, 2010 o sea que del 94 al 2010 hubo este, comunales, centros comunales y después municipios. ¿Vos estás en municipio? Eh. Eh. Mm. Eh. Yo estoy eh. en el municipio A, eh, oeste de Montevideo, que tiene los comunales 14, donde está la Teja, por ahí, como barrio, Nuevo París. El 17, que tiene el Cerro, Pajas Blanca, Santa Catalina. Y el 14, que es la zona más rural, Paso de la Arena, hasta Santiago Vázquez, desde Pajas Blanca por la costa hasta Punta Tinillo. El 14. El 18, 18. Pero vos estás en el 17. Yo estoy en el, el 17 el del estado. ¿Y estás hace cuántos años? Y desde 1994. Porque otra cosa que hay que entender que el programa barrial, que es, eh, traemos ahora ese concepto, el programa barrial, surgió en la Secretaría de deporte de la Intendencia, se mantuvo y con cada uno de nosotros trabajando un profesor en, en cada centro comunal zonal, que ya existían desde 1994, mm -hmm. pero... En el 2010, cuando se crearon los municipios, empezó el pasaje de ese programa o de algunos profesores de ese programa barrial. En se concreta en el 2012. ¿no? En el 2012 se concreta, pero empieza en el 2010. Y terminamos trabajando ahora, actualmente, profesores de educación física, cada uno en su lugar de trabajo en el comunal, pero no dependiendo de la Secretaría de Deporte de la Intendencia, sino de los municipios. Pero después, más adelante, va vamos a ver que eso es sustancial si queremos hablar de política. Sí. de educación. En algún caso, vos tenés de directo, tu, tu jefe directo es el alcalde. ¿Sos? Eh, ¿Sos? Yo, yo trabajo en el municipio, en realidad, de Péndoro, administrativamente, el municipio, F, que tiene. Este, como es, tiene... ¿Y ¿Dónde va? Qué inquieto que está nuestro compañero mí, de boliche, hoy no está inquieto. Cámara, pero, Muy inquieto. ¿Cómo no, no, no, te está, está, está portando mal? Para la cámara, si no... La, me, la metodología que se, que se prepara. ¿No ¿Qué va está a pasar? De a, pasar? ¿A quién conoce <ríe> el boliche allá atrás? ¿Qué tiene amigos de todos lados? Yo viste que las cámaras de televisión van... Está más preocupado por el... que por la mesa boliche. Arrimarme, acá, esta gente tocada. No, bueno, si... pero que, si no lo conocen si no lo conoces. Que vengan dos o tres que te abracen. Está... Pero... No se mueven, no se mueven, allá atrás. A ver, gente, este, dos o tres que lo vengan aquí, a Mira, aquellos que están allá atrás no sé ni cómo se llama. Este, yo, bueno, está, yo trabajo en el, en el municipio F, el municipio F abarca la zona que ustedes están, que es este. De Maroña, aparte de estar Jardines del Hipódromo, Piedras Blanca, este, Bella Italia, y sigue para allá, ¿no? El kilómetro 16 de Camino Maldonado, hasta el límite departamental. Y, y para el otro lado, por Belloni, hasta Camino del Andaluz. Y para el lado de, eh, vamos a decir, al lado sur, podremos llamarse hasta Camino Carrasco. Y todo ese municipio tiene un centro comunal, a diferencia de lo que ocurre con. El municipio de Rubén, que es el a, que tiene tres en ejemplo. Y, y, y la general de los municipios, el mío también, mi municipio es el municipio C. Viste que la C. pongo nerviosa la... Andrea, vez, no, no, Andrea, no, no Andrea, Leticia. Pero bueno, sigo al hombre, sigo a... mi, El municipio es el C, mi comunal es el 16, que integra el municipio C, junto con el comunal 3 y el comunal 15. Es importante esto de ver, porque ahora en Punta del Este está habiendo un Dale, encuentro internacional de alcaldes, o sea, de gobiernos locales. ¿va? De acá donde se ejerce el gobierno y quiénes son las figuras de ese gobierno. Me parece importante porque hay, como hay de, de alguna manera, algunas instancias de gobierno más comunal, porque están los consejos vecinales, integrados por 40 vecinos, electos, eh, pero también hay direcciones administrativas de los servicios. Yo o sea, tengo una jefa administrativa que es con la quien coordino las cosas. Ella está intermediaria con el alcalde, mm -hmm. que no tenemos vemos que tener al alcalde como, claro. como jefe del municipio. Y mm -hmm. también este, esto de que hay una cosa eh, comunal, una cosa municipal y una cosa departamental. Cuando entramos nosotros le <coughs> llamamos Intendencia Municipal de Montevideo, o sea, Montevideo era un municipio, ¿no? y ahora hay ocho municipios acá. Digo, esto es importante también porque, bueno, para, para ver que hay 91 municipios hasta las elecciones anteriores constituidas. La mayoría de los municipios tienen secretarías de Educación Física, deporte y Recreación. No sé si todas se llaman así, pero hay encuentros, digamos, de secretarías, y esto habla de 91 municipios que van a ser cada vez más, y que es importante la referencia de proceso de Educación Física, en el municipio desde, desde la primera hora, porque es un antecedente que hay que ordenar, que hay que compartir, me parece que... No Bien, puedo, ¿sí? para, para, para ir avanzando en el tema del guión, hemos tocado un poquito de la historia de, del programa barrial, de cómo surgió la Secretaría de deporte y ahora la, la, la historia del programa barrial, podemos decir que a partir del 2012, cuando se, se pasó algunos funcionarios del programa, y todo el programa, a, a depender de los municipios, a, lo que perdió era su forma general y la, la, las pequeñas propuestas que habían surgido se, se desarmaron y quedaron en las manos de los profesores que fuimos a, a trabajar a los municipios, que continuamos reuniéndonos por motu propio para generar los objetivos del programa barrial que tratamos de mantener en los municipios. Eso fue una intención porque después, hoy, al día de hoy, si eh, el colectivo no se junta como un programa real, los objetivos se han, se han perdido, quedaron formulados y algunos los mantenemos en nuestro corazón y en nuestras prácticas, pero en realidad, como colectivo, no. Y... Lo que se puede hablar ahora sí es de políticas municipales de cada uno, en el municipio de él, qué es lo que sucede con la educación física, en el DND, pero no en todos en común, que era lo que se podía hablar cuando dependía el programa de la Secretaría de Deportes. ¿Tiene algún síntoma de abstinencia con el alcohol? Porque ninguno me mira cuando habla. Está mirando por cualquier lado menos para la mesa. Perdón, el otro que se mueve, el otro que mira. Bueno, que sí. Sí. Eso de sacarse el público de la cabeza es. Tal vez también es importante aclarar y ordenar este, que la Secretaría de Deporte, que era lo que marcaba sí. este, la, la intendencia, uh -huh. había tres programas, ¿no? Que era el Barrial, ah. el programa de discapacidad ah. y el programa de adultos mayores. Donde, hay, profes hasta donde ahora? hay profesores hasta ahora. El único programa o parte del programa. Que, que el programa que vuela de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación es el barrial. ¿no? Sí. E inclusive ese programa barrial tampoco, este todos los que lo integran no son los que se van, no sino que son algunos profesores del programa barrial que son pasados a la Que, que se 30, van, no, que los invitan. Municipio. Sí, a, a salir. A, a irse después de largas movilizaciones, de negarnos a irnos, porque lo que se perdía era esto, la posibilidad de tener eh, en común eh, eh, la política de educación física en todo el, el territorio de Montevideo. Generar algo en común con fuerza y con guía. Ahora lo que se hizo, se balcanizó eso y cada uno hace lo que puede. Vamos a, le, a leer, te, te traje, eh, a vos que vos decís que no te miro, Ajá. la misión de la Secretaría de Deportes de la intendencia de Montevideo. De la intendencia. ¿eh? De la intendencia de Montevideo. La misión de las. Porque hablamos de la historia, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de los contenidos. Viste que me quedé quieto ahora, ¿no? Por Menos suerte, mal, porque no sabíamos para dónde mirar. En realidad, la culpa de que mirábamos a todos lados era él que se movía. O sea, te digo, El problema es venir siempre sí. al mismo boliche, porque después conocía a todo el mundo y ya, claro, ahí va. No te puedes concentrar ahora. Bueno, la misión de la Secretaría de Deportes, de la intendencia, es la Secretaría sí. de Educación Física, Deporte y Recreación, tiene la misión de crear una política municipal. Política municipal. Política municipal. Bien, municipal. En las áreas de su especialización, esto es antes de irnos a los municipios. O sea, ah, el municipal bien. era departamental en ese entonces. Que Pero... yo no sé, lo no revisé ahora si sigue siendo... Si se actualizó. Sí, habría que ir a, a fijarse. Bien la secretaría de educación física entonces como misión crear una política municipal, como mayúscula, en las áreas de su especialización que diseñe, promueva, gestione, coordine y ejecute acciones con todos los sectores de la población de Montevideo con el fin de ampliar el derecho a la práctica de la actividad física, fortaleciendo la participación ciudadana organizada, la integración y la inclusión social, con la consecuente mejora de la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Entonces, acá la, la misión de la Secretaría de Deporte lo primero que aparece es la de crear una política municipal. Uh -huh. Entonces, pol política es una palabra que eh, es el, el título de esta presentación y educación física es otra de, la, de los uh -huh. centros de, de lo que vinimos a conversar hoy en el uh -huh. Educación física podemos asumir, no sé si ustedes los cuatro estamos de acuerdo, pero para mí educación física incluye deporte, incluye recreación, incluye la actividad física y todos los mambo que se te puedan venir a buen la cabeza con salud y todo eso, ¿Está? No, yo no comparto. Bien, what, de ya todo. No, todo, pensamos, pero, bueno, Cinco reuniones para ponernos de vamos a poner acuerdo. ¿Eh? ¿Qué es lo que pensás? Lo que pienso. Me parece que el tema del deporte. Este, que, a ver, yo, hagamos una distinción. Sobre todo porque hay. Eh, inclusive a nivel gubernamental se habla de. Depo la Secretaría de Deporte y parece que incluye la educación física incluye la recreación sí. y yo creo que hay ahí una distinción interesante por lo menos desde mi punto de vista este, creo que el deporte es otra cosa conceptualmente, cuando hablamos de deporte me parece que está directamente relacionado al profesionalismo la competencia, la institucionalización este, y si bien a veces este, da lugar a usos múltiples el tema del deporte, eh, me parece que desde, lo, desde el lugar donde yo lo veo este, tiene que ver más con esto que señalaba, ¿no? Institucionalización, profesionalismo y que lo demás, o sea, ¿qué pasa con el fútbol que hace, se hace en el barrio, no? Institucionalizado, no está institucionalizado. Te estás centrando en deporte y nosotros dijimos. Ah, perdón, pero. Deporte es una cosa más que queda dentro de. No, pero yo lo planteaba en relación a esto que vos decías de que todo era lo mismo, educación física, ¿no? Eso. Porque si hay alguien que, por ejemplo, que esté escuchando esta conversación, va a decir, bueno, ¿qué están diciendo estos muchachos? ¿Qué quieren decir más o menos? Sin ponernos a definir esto. Educación física, lo que estamos hablando acá entre nosotros cuatro, es. Deporte, recreación, actividad física y, y todos los mambos que se te ocurren. Exacto. Exacto. ¿Qué te hace? Exacto. Sí, Todo Exacto. eso es lo que se ocurre. Es la esencia. La esencia. La esencia no no, no. no, no, no <risa> entremos en el debate de la esencia, por favor. Yo no le iban a mencionar. No, no, no viste <risa> ya Lutra. Lo que pasa es que hace eso bueno, fue un problema, el tema de la licencia. Pero sigue siendo, sigue siendo. Más, más cerca, un boliche más No más estoy cerca. de acuerdo con la esencia tampoco. Ahora, te propongo un, desa te te pongo un desafío sí, más no importante, problema. porque si bien educación física lo pudimos más o menos estar en parte de acuerdo, cuando decimos política, ¿qué, sí. qué, qué hay atrás de eso? ¿no? Yo me enteré que se va a ver en el plan nuevo del ICEF, eh, cada uno de los cuatro departamentos... Eh, de salud, el tiempo libre y ocio, los cuatro eh, plantean una unidad curricular que habla de políticas de educación física en relación a la salud, en relación a las prácticas corporales, por suerte, digo, está planteado en algún lado, alguien puede llegar a, a avanzar desde acá también, nosotros, no sé que podemos Pero igual, pues, a, aportar, saquémosle ¿no? el, termo, el término agregado de educación física, política. Ah. Cuando decimos política, en realidad, ¿qué? Políticas municipales. ¿A qué nos estamos refiriendo? no Porque puede ser un término muy claro. Uno siempre la asocia política partidaria. Entonces siempre hace no, porque no estamos hablando de <risa> política partidaria. Siempre sale eso, ¿no? Claro. Como con, con más, esa va enganchada de la mano de la otra. Mm. Y, y ahí está la necesidad de decir qué, qué política, qué es, aparte de que Bueno, está no estamos hablando de ningún partido, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, es un término que a mí me, a mí me cuesta, ahora por ejemplo trabajando en la Plaza de Deporte número 10 con, con usuarios de salud mental, vecinos de la plaza, eh, como que definíamos que tenemos que tener una... Política de plaza amigable, ¿no? O sea, una, una plaza amigable, que, que, que, que, que, se, que, que, que quien entra se sienta recibido. Como que instalar eso era una política, digo. Eh, digo, como en lo chiquito, ¿no? Me parece que ahí charlando se modificaban cosas. Eh, Habíamos que haciendo parkour. Bueno, Lidia de la Placera, por favor. No, no, pero se tiran de arriba. Bueno, de arriba de los techos no, Lidia, pero déjalo que se tire como política amigable de relacionamiento abierto. Lo, y lo reconocemos como una práctica interesante y este y cómo recibimos a los juristas que están ahí libres de tarde como digo, en lo chiquito, esta semana me apareció fuerte tener una política no tener bueno, la, una, forma una forma de vincularse de con nosotros también implica tener plaza. recursos para fomentar esa amigabilidad, comprar si los burises bien, porque no sabemos si se les pregunta o no se les pregunta en la cultura que estamos tratando de no meternos para no joder demasiado, porque está divino así como está, está divino, nos metemos. Pero también sí. lo que implica, que no lo dijiste, y sobre todo es una ideología, porque vos estás diciendo que vengan todo el mundo, pero ¿por qué, ¿por qué necesitas que vengan? Pues seguramente porque ustedes piensan de que la, la plaza sea utilizada por mucha gente va a contribuir con algo sí, de lo la social, quizás Las políticas eh, surgen, me parece ya ahora, yéndome por la canaleta X este, cerrar la plaza la plaza de deporte número 10 cerrarla con muros y ponerle alambres de pú arriba que los tiene fue una política de relacionamiento de esta plaza X da algún, algunos mensajes, algunos, algunos te marco algunas cosas, X, no digo ni buena ni mala, digo que política hay siempre y hay una ideología, sin duda, está bueno eso. Y aparte, que... otra cosa, en mi concepción política, si vos decís política, tiene que haber un, una, un, un diagnóstico, vos estás abriendo la plaza porque hay un diagnóstico que decís, este, capaz que la gente que está precisando no tiene de dónde ir no, o no tienen plata para darse un club, no tienen tiempo para acá que vengan a la plaza, que hace... Está hay... ah, bueno lo que decís eh, cuando. De, de, de, de, o sea, de pensar con el apellido pública, porque política hay siempre alguna cosa que está definida por, por X cosas, pero política pública está bueno que quizás es ahí cuando se hace. Sí, un... pero igual bueno, eso va a ser el detalle. Yo lo que quería decirte es que la política necesariamente, o, o las cosas tienen que tener una, una evaluación, de, un diagnóstico de algo, después hay, tendría que haber una programación. Después una planificación y después una ejecución. Yo me acuerdo cuando nosotros entramos a la Secretaría de Educación, yo entré en el 95, entré después que vos, y el, el director en ese momento le preguntamos a algunos porque todos éramos docentes, estamos acostumbrados a la programación, la planificación, el, el contenido, la evaluación, era una cosa que teníamos metida como chip, pensamos de esa manera, en ese esquema. Y discúlpenme, pero ¿dónde está la ¿Dónde está la planificación? la programación, cuáles son los objetivos, como yo entro a trabajar acá y no sé, se hace el camino al andar. Está. Se hizo camino al andar y así estuvimos tiempo, hasta que aparecen, empiezan a aparecer la, las misiones donde quieren dar cuenta de, de un diagnóstico y quieren marcar un rumbo. Sin embargo, la, la, la definición que yo te di de, de misión dice. La misión de la Secretaría de Deporte de Educación y Educación Física es generar política. Está bien. ¿Y dónde está la política? ¿Qué, qué, ¿Dónde está? Decime cuál es el programa, el proyecto, la planificación, las acciones. ¿Dónde está? Mm. Yo creo que sería... O sea, yo me quedé con algo mucho más saludable que dijo Matilde, ¿no? Y es, este es un plan piloto. Usted está no hablando de Matilde, se... la que generó la Secretaría de Deportes en 1990. Claro. Esto es un plan piloto, bueno, no tiene plazo. Estamos ahí, estamos, ahí. Pero estamos piloteando. 25 <risas> años. Pero bueno, se puede. Me interesa... Está bueno eso de generar la política. Hay insumos para una política. Quizá hay muchos insumos. Yo quería decir algo con respecto a esto que vos decías, porque a mí me parece que también en estas cuestiones de que se pueden compartir o no, ¿no? Por, por lo que nosotros hacemos en relación a pensar, planificar, reflexionar y bueno, todas esas cosas. Este, me parece que también, de alguna manera, nos dio la posibilidad de, de crear algunas ah, cuestiones bien, bien, bien. que fueron interesantes porque, no sé, me imagino eh, hoy, por ejemplo, estamos bastante más limitados de poder construir una cosa colectiva, entre mm. Nosotros y entre otros profesores. En aquellos tiempos, esa libertad de ir haciendo camino nos permitía juntarnos y trabajar en forma inclusive articulada entre nosotros y crear dentro del programa barrial algunas eh, actividades, proyectos, de decir, bueno, cómo vinculamos un barrio con el otro, cómo... Este, salimos con ese barrio a la playa. El este, barrio a la playa fue como un programa. Exactamente. Bueno, hay, hubo cosas cuando estábamos juntos, todos. Ese programa lo hicieron funcionarios, sí. lo hicieron profesor de educación física, a pesar de la institución que no lo reconoció y en su momento, bueno, no tuvo más remedio. No lo hizo la, la política eh, de, de los que mandaban... Eh, bueno, ya no había una política clara de educación física para la comunidad, para Montevideo. Por eso fue que nos encontramos con un montón de dificultades en este camino, en estos años, y fuimos también juntándonos y empezando a armar en conjunto y tratando de agruparnos para sentirnos un poco más apoyados, porque no era fácil salir a los comunales y uno no sabía mucho a qué iba. Se acuerdan también lo que nos costó también a muchos compañeros integrarnos a las áreas sociales, porque en los centros comunales están las áreas sociales, integrados por otros técnicos, y el profesor de Educación Física caía ahí como, para caída ni nosotros teníamos muy claro a qué, ni ellos sabían a qué veníamos. Y ahí también se fue construyendo en unos lugares con un poco más de, de, de, de, de facilidad y en otros un poco más difícil la, la integración de profesor de educación física, profesor de educación sí, física. En el general. equipo social mío hay tres trabajadoras sociales, una becaria de trabajo de comunicación, de comunicación, una maestra, y estoy yo como profesor de educación física. Esa es integración del área del 17. No sé si hay algún otro técnico diferente. En nuestro vamos a igual. Nosotros en realidad hemos perdido técnicos. Y una de las cosas que ocurría en aquellos tiempos, que creo que fue, en ese sentido, interesante poderse incluir en los... Este, ...en los equipos sociales ¿no? de, de, de los centros comunales en aquella época, eh, ocurría que el profesor de Educación Física era el que hacía, ¿no? Este, los asistentes sociales, trabajadores sociales, pensaban y el profesor de Educación Física hacía ¿no? en función de eso. ¿no? Y eh, me parece que hoy es, eh, la cosa de alguna manera ha cambiado y el profesor de Educación Física también piensa en relación a algunas cuestiones que tiene que ver con las intervenciones, que tienen que ver con el espacio público, que tiene que ver con las organizaciones vecinales, no, eso me parece que es una cosa interesante a destacar. No solo hace, sino que piensa uh -huh. también en relación a cómo vieron que se, se fue derivando la conversación y ahora estamos en la época actual hablando de lo de, de, de, de, de, ¿Vos de decir sea, que está mal Sí. Ah. No, no está mal. Lo que te digo que yo voy pensando en el, en el guión porque no puedo sacarme el esquema... Dale, de, dale, dale, dale el en esquema el esquema guión de. vamos, que ya hablamos, de la historia, Secretaría de Deporte, su derivación, de, del programa barrial, centramos nosotros porque nosotros somos parte del casi ordenado y el rablito. Sí, sí, Me han ayudado. Este, sí, te han ayudado. Eh. Es bueno eso, bueno. <risa> Entonces, lo que, lo que empezamos a hablar ahora es del contenido, del contenido del programa Barrial dentro de la Secretaría de deporte Y ahora vamos a hablar de eh, que era una política, ¿no? Que la política era general política. Y, y ahora en los municipios, ¿qué pasa con la educación física en los municipios? Yo les voy a leer eh, dónde figura, porque hay... Eh, se generan eh, planes municipales. Cada vez que asume un alcalde que es el electo por voto popular, eh, junto con el intendente, se eligen alcaldes. Entonces, los alcaldes... Eh, y las alcaldesas. Y, ¿Y las alcaldesas, alcaldesas eh, organizan las formas, la, la política de decisiones que van a tener para generar ese plan municipal. Ajá. Unos lo hacen más abierto, otros más cerrados, pero se arma. Uh -huh. Una vez se lo hace con el alcalde. Sí, sí, sí. eh, o oh, la en este caso, voy a traerle no el último, sino el anterior del periodo 2010-2015. Eh, y fui a buscar dónde está las políticas de educación física, dónde estoy yo metido en ese plan municipal de acciones sí, sí, y de Vamos pensamiento. Porque sí este es el que del de el tu, municipio B. Eh. Esto es la política, se, se arma con objetivos, eje ejes. Acá está plasmado. ¿No? Entonces, voy al recién encuentro, algo relacionado con, con, con la, en realidad con el deporte, dice, lineamiento estratégico, promover, estimular la participación y el compromiso de instituciones, organizaciones y vecinos, eh, eh, vivecinas en la mejora de la convivencia y en la generación de una conciencia ciudadana. Ese es el lineamiento estratégico. Después, en el punto 1.2, dentro de ese alineamiento estratégico, dice promover los espacios de interacción entre los diferentes órganos zonales, municipales, departamentales en el marco de políticas sociales. Otra vez, ahora política social. Como vos querés tener en la plaza esa política social de la plaza que viene gente. Y en el punto, dentro de ese eje específico, eh, objetivo específico, aparece. 1.2, fortalecer los espacios culturales y deportivos del territorio. Uh -huh. Y deportivos del territorio. Uh -huh. Ahí estoy. Después, en el otro que estoy es en mejora de calidad de vida, que es lineamiento estratégico, en el objetivo específico, fortalecer la integración social. Y estoy. En las acciones, en el 2.5.5, construir políticas públicas deportivas. Otra vez, construir políticas públicas. Parece que hay un ejercicio, una gimnasia, de sí. que eh, la política relacionada con el deporte es construir políticas y siempre todo el mundo quiere construir políticas. Claro, claro. Nunca, no bueno, sé no se sabe cuál es. cuáles son. Pero todavía. Y, el, bueno, y este yo caso, tengo acá en el mío, mira. En el primer periodo de, de los municipios aparecemos en, aparece con participación ciudadana. Y acá uno de, de, de los objetivos, una de las acciones dentro de los objetivos es desarrollar e incentivar el deporte a través de la elaboración de políticas deportivas en coordinación con agentes de la zona como también generar espacios adecuados para las actividades. Y en el segundo periodo del nuevo gobierno es en, en municipio sostenible y saludable ahí aparecemos, Promover actividades y prácticas que fomenten la vida saludable del ciudadano y el medio ambiente. Y la acción es promover el aumento de la práctica de deporte en el municipio. Mm. El ¿Y por lo bueno, cómo va la cosa ahí? A mí me entreviera porque ahí es... Bueno, me, me, me, me entreviera porque leí todo el plan. Sí. Me fui subrayando por lo menos donde tuve una, una o dos intervenciones en, en este periodo. Y prácticamente en todos los ejes, en todos los ejes hice cuadraditos, marqué, en lo, donde por lo menos hubo una intervención, ¿no? <risa> eh, y está, digo, las intervenciones fueron en casi todos los, los, los puntos de la política municipal. Este, eh, en, en subrayé, lo dejo subrayado, después lo voy a dejar por acá, de regalo para alguien que esté interesado en leer el plan y a ver si coincide, pero... Eh, lo que se... Condiciones para una accesibilidad universal. Eh, el tema de... De la discapacidad y la salud mental, justo. Estudio las características de accesibilidad de los propios edificios y espacios públicos para luego generar obras para su mejoramiento y coordinación con la red de discapacidad y salud mental del oeste. Prona, nadie, eh, Secretaría de Discapacidad. Yo participo en la red de discapacidad... Disculpame. Sí. ¿Dónde dice educación física, deporte, bueno, recuperación o algo que... No, no. El tema es, eh, estuvieron los profes que trabajan en la Intendencia con discapacidad... Deportivo. No, pero así no vale, porque vos, la, la letra es la letra, lo que dice ahí es lo que dice ahí. Ahora, si vos después me decís, en la práctica resulta que el profe... Para ir a las reuniones y opinar sobre esto, ¿qué querés que haga? Porque lo que está escrito es lo que estamos hablando, <risa> no de lo que vos haces. No, no, pero esto está, está, esto está escrito, perfecto. En lo que encontré lo escrito, le dije, pensar en este periodo, si había participado en una, bueno, participé en varias de este, de este punto. Participé eh, en, en, en cosas que subrayé, este, generar acciones tendientes a profundizar la igualdad de género, el conocimiento y ejercicio de derechos conforme a lo acordado en el Plan de Igualdad y Municipal. ¿Dónde dice juele. educación física? Igual, sí, no. tal vez no, para, acá pero... hay una... Hay, a, disculpen, tal vez acá hay una cosa que me parece que es importante aclarar. Yo voy a decir algo. Déjame decirle dónde dice educación física. <risas> <risas> <risas> <risas> <risas> no, Fortalecimiento <risas> y, <risas> <risas> <risas> y promoción. Ya no solo andar construyendo. Fortalecimiento y promoción de acceso a la educación física a través de la coordinación con el gobierno departamental y nacional, plaza de deporte, escuelas deportivas, etc. Perfecto, Bien. Está ahí pegado, eh. está ahí digo, no, porque está bueno hacer una aclaración, digo, ¿no? Porque una cosa es en lo que nosotros participamos, digo, que a lo largo de, de, de estos años de, de, de trabajo en comunidad, participamos en muchas cosas que no tiene que ver, si uno piensa así, como estructurado la educación física, con la educación física. Y con promover la educación física como tal. ¿no? Pero participamos en un montón de ámbitos en donde nos relacionamos desde nuestra profesión con la, la, los objetivos que se planteen, por ejemplo, comisiones el manejo de, de la gestión de, de, de, de lugares, ya sean públicos, este, privados, como clubes, el tema de las contrapartidas, las contrapartidas que nosotros participamos, el manejo de expedientes, eh, bueno, ahí vamos a lo más concreto con ejecución de actividades recreativas, sistematizar las experiencias comunitarias, los cursos barriales, pintar carteles, planificar eventos, o sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos que no no se ve como una algo claro de la educación física es el trabajo con la comunidad y ahí empezamos a ver que también en algún momento fue una, algo que nos cuestionamos es qué somos animadores barriales eh, con, con animadores comunitarios digo, con la profesión de profesores de educación física bueno, entonces tal vez acá lo que sí está claro es que como dentro de un plan este, municipal no está el desarrollo de la educación física a través de pim, pim, pim, pim Tal vez está desarrollo de determinados temas como, bueno, eh, participación ciudadana, municipio sostenible y saludable, vivir en diversidad, desarrollo cultural, turístico y económico, niñez y juventud, comunicación y difusión, y ahí podemos entrar en todos. Yo, eh, yo, ¿no? Claro, yo tengo algo acá también. Me voy a dejar el Raúl porque está a la No de paz. No, no, no, ahora pues... ¿No después. Este, ya, pero se le pongo, pongo, no, no, porque ¿sabes por qué? Me puse a la distancia porque... ¿Por celular, no. No, porque aparte como no dice nada de educación física en el... en, el, en, el, en esto de, de, de, de, de la, y el plan estratégico no hice nada, me puse lejos porque si no te iban a enojar. Está bien, está bien. No. Y aguante soy responsable, tiene intencionalidad de que no dijera, porque lo que quería que dijeran, y como ya lo manifesté, querían que dijera deporte, no estoy de acuerdo. Entonces ah, le, yo sepa que Ahí te Depende por qué. Porque, porque así como decíamos que en algunos planes municipales, algunos alcaldes o alcaldesas. Lo toman medio personal y lo diagraman. Eso en otros, eh, hay alcaldes que le dan participación a los colectivos, sí. a la gente y a los técnicos y profesionales. Sí. En el caso tuyo, vos tuviste participación sí. y tomaste específicamente la, la decisión de. Y ahora me estoy tomando un mate. <risa> no, se acabó acá. te Mira, Mira, se acabó En una la la la de las áreas que trabajo, que es la línea 3 del plan. Eh, eh, es, tiene que ver con el dice así el objetivo fortalecer la identidad local respetando la diversidad de, de presión y, lo, y, y, eh, y los objetivos son desarrollar y promover estrategias de fortalecimiento de los emprendimientos culturales promover y desarrollar estrategias para apoyar colectivos artísticos asociaciones vecinales que tengan como objetivo el fortalecimiento de la identidad bar barrial Desarrollar una agenda cultural, fortalecer las acciones que tienen por objetivo la revalorización del patrimonio simbólico, cultural y ambiental. Y sigue, ¿no? Después hay otro objetivo. Pero también me pareció interesante cuando se formulaban estas cosas no direccionar específicamente eh, el tema de la educación, sobre todo el deporte que era la, la intención que se tenía, ¿no? me pareció que con respecto al tema de, de, de la construcción simbólica y cultural de lo que tenía que ver en esa área, permitía desarrollar la educación física, el deporte, la recreación. Tan amplio como eso, daba este, la posibilidad de, de crear. Y, y bueno, en ese sentido fue esta intencionalidad que, que sobre todo, que estuve ahí conversando con los demás compañeros, de, de poder pensar ¿no? inclusive integro algunas comisiones como decía Santa hoy ¿no? o sea, la posibilidad de integrar pensar, decir qué pasa con el cuerpo en estos espacios qué pasa con la educación física qué pasa con la participación que esa es otra cosa que, que, me, que me parece que, que es como interesante Supongo que los estudiantes de Educación Física que están en la práctica deben haber trabajado el tema de participación con Cagarelli y, y, este, y me parece que hay toda una cuestión conceptual allí que, que tiene una orientación teórica ¿tá? ¿qué estoy diciendo cuando hablo de participación? ¿no? ¿qué es la participación? ¿qué es promover participación? Este, hay algunas cuestiones tipológicas dentro de la participación que, que me parece interesante que ¿Qué doy participación en la toma de decisiones de políticas que llegan y entonces ustedes deciden cómo las hacemos operativas o doy participación en la construcción de políticas de educación física o permito en el barrio que piense en ese espacio público y qué es lo que quieren que se desarrolle. Me parece que... ¿Qué pasa con los presupuestos participativos? ¿En dónde podríamos poner el grado de participación allí? En, en que los vecinos vienen y participan y traen bueno, me parece que ahí da todo como un debate para poder pensar sin hacer juicio de valores me parece interesante reflexionar al respecto de, de, de, de por ejemplo el principio de, de, de estas autores que, de estas dos autoras que hablan sobre el tema de participación ¿no? eh, de, ¿qué actores participan? ¿los políticos? ¿y construyen en conjunto con los vecinos? ¿construyen el en conjunto con los técnicos en, en, en igualdad de condiciones en la toma de decisiones o en las construcciones de lo que se quiera hacer en el barrio me parece como interesante todo perdona ya sé sí que me vas a decir que me salí de tema pero no me importa este, pero me parece eh, como bueno dar un de debate tuve mal el ah gracias lo que yo veo, me parece, que, que lo, lo que está es en forma difusa, no hay nada eh, contundente. Aparecen en los planes municipales, hablando de la actualidad, no está en forma difusa eh, el tema de la política eh, deportiva, de educación física. Y eh, lo que sí empiezan a aparecer en, en los discursos nuestros, el tema de la participación. Eh, lo mencionaba Eduardo recién. Y acá tengo uno de los objetivos que generó un colectivo de trabajo dentro del programa barrial que proponía como, como uno de los objetivos fortalecer las organizaciones barriales con los vecinos como protagonistas, promoviendo la identidad cultural comunitaria, que es algo que Eduardo había mencionado. Eh, fortalecer las organizaciones no, barriales. No sin público, vosotros, eh. Pero yo vine a hablar con ustedes. Usted, <risa> si hay gente, bárbaro, y si no, no importa. El no, en el, el boliche la por, gente se va, importa. Ah, no claro, con, con la sí, compañera ¿sí? que está filmando, eh. sacando <risa> fotos, foto, no sé. Potenciar la participación ciudadana para mejorar la convivencia. Punto 5.4. ¿De qué? Eh, de plan Municipal del Municipio A. Dentro de Proyección Cultural y Identidad y Convivencia. Proyectar la participación ciudadana para mejorar la convivencia. Y vuelvo al punto. En todos estos subtítulos en todos los 541, 4.2, 543, en todos tuve una o dos actividades que tienen que ver con eso. No dice educación física. Que no, es de lo que estamos hablando. Es acá ah, Porque vos entendés la diferencia, yo puedo asumir que cualquiera de nosotros, en cualquiera de, de esos sí. ítems del municipio, una vez la directora me discutía porque lo que yo hacía, ¿dónde estaba el plan municipal? En cualquiera de los puntos que lo que yo hago está en, en repartido en varios ejes objetivos y acciones. Pero, pero lo que estamos hablando acá es de la política de educación física. Es un recorte de la realidad para hablar de esto. Ustedes que están con el tema de la investigación, si hubiera, si hubiera estudiantes de educación física... Aquí, conversando en este boliche, nos dirían, bueno, pero ¿cuáles son los ejes de investigación? ¿Dónde está el recorte conceptual de lo que están hablando ustedes? Ustedes están hablando de, de, de, de 10.000 cosas. Oh, vamos a hacer... Acá es políticas municipales. Y tienen que estar traslucidas en documentos eh, eh, explicitadas. No están porque... En algunos casos, como en el caso tuyo, por ejemplo, en el plan municipal tomaste la decisión de que no estuvieran porque tuviste la posibilidad de decidir. En otros, los casos nuestros no tuvimos la posibilidad y quedó difusa por eso. Por... Oh, sí. Está bien, Bárbara. Déjame un, una cosita nada claro, más. Uno dice, cuando dice deporte, actividad física en el plan, puede decir, por ahí anda la, la política municipal en relación a la educación física, porque vos dijiste que era... Deporte, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué palabras Todos los mambos. Todos los mambos. Pero cuando él hace una cosa, se mete una cosa que tiene que ver con cultura. Digo, y cuando se mete en, en, en, en el tema eh, de cultura que en todos los, los, los municipios hay, como en, en plan de trabajo, la identidad cultural, el aporte de un profesor de educación física, que fuiste vos, pero está lejísimo. Pero como punto máximo en el curso de 8 de octubre, durante 10 años, para fortalecer, bien, bien. participar desde las organizaciones. De lo que ahora para mí estoy viendo eh, como una posibilidad de, de cuerpo, de cultura, de música, de, de, de cultura corporal, de una determinada manera, que vos, digamos, trabajaste mucho en eso, en el mundo no decía educación física, decía cultura, y acá dice... Acá dice específicamente los cursos de carnaval, para los cuales nos llamaron a trabajar porque algo teníamos para aportar de la educación física. No decía educación física. Voy a ser insolente con ustedes y discúlpenme. La pregunta sería: para los cuatro, y no, no lo hicimos nunca, ¿no? Pero el desafío. Lo que hacemos nosotros es educación física. Acá en el municipio, ¿no? Pará, pero. Y vamos a ver qué No, estábamos conversando ¿No? en este momento, ah, no. No me dejás ver, dar apertura. No, Porque venido. eso viene después, no, no. va a venir, pero Acá después, está. con lo que esté. Vaya pensando ahora. Los resistentes que se queden sí. hasta el último que, que tengan ganas no, de una va a haber mucha resistencia. Sí, este, sí está, está difícil la pregunta. Yo, alguna, por suerte, algunas cosas no tengo una respuesta muy clara, pero. Parece bueno el tema. que es? ¿Educación del cuerpo? ¿Educación del físico? Yo me arriesgaría a que en realidad lo que hacemos nosotros entra en, en, una, en un concepto que me pasaste vos en algún momento en alguna de las tantas tan porquerías. Difícil, porque errado, no es la esencia. Pero como no lo escribiste vos, si lo escribí vos ya sé que sí. Claro. En algún momento hace años, se me, eh, me alcanza un texto que estabas en contacto con gente de Brasil y no sé qué diablo, y había venido alguien acá y estaba hablando de animación sociocultural. No vino Dinatia de esa profesora que se fija que nunca, no vino nunca. Habla de, bueno, de animación sociocultural. Y, o animación comunitaria. Que en realidad lo que se trata es... De, de promover el, el protagonismo de, de, de la población en, en la ejecución de cosas Tanto sea un curso, una actividad física o, o lo que sea Pero Diná es profesora de educación física, es profesora de la universidad Que sea lo que Y sea. trabaja desde la educación física En la capoeira que hace, ahora se hizo el parque de bambú Ella construye cosas con caña de bambú Hacen telas en las cañas de bambú pero la Ahora, mirad, la educación ¿Por qué nos sentimos atacados de decir que algo no es educación física? O puede ser otra cosa que incluye, pero que no es específicamente. Porque no yo pienso. supongo que a un arquitecto vuelve a decir, pero esta casa, eso no es urbanismo... Ah, ¿cómo lo va a ser? Eh, es, difícil, de es difícil salirnos de, de ese esquema que uno se forma y que lo, lo constituye, ¿no? No. Si está formado en una época, por una institución, por gente que está relacionada contigo, por paradigmas de, que dominan tu forma de pensar, y si es otra cosa. Porque si nosotros seguimos... ¿qué ventaja? En todo caso, definir políticamente si a nosotros, profesores de educación física, nos conviene que esto siga siendo educación física, y a quién le conviene, y por qué, y qué consecuencias tiene. Pero si no lo conversamos... Vamos a ver. Una cosa, Raúl, que, que me parece que como yo traía y vos me dijiste, bueno, pero nos desviamos un poco... A, a mí lo que me, me moviliza generalmente, este, sobre todo como, como profesional, como, no sé, en algún ámbito académico, es saber conceptualmente qué estamos diciendo cuando hablamos de tal cosa. Porque lo que ocurre es que... Si no definís con claridad, parece que todo es deporte. Todo, y yo no comparto. Pero volver. Pero pará, dejadme no, un poquito. No, no. Porque yo creo que cuando hablamos de actividad física, promover la actividad física, ¿tiene una orientación de salud? ¿Verdad? No. Pero, bueno, yo creo que sí, está. Yo creo que sí. Está, Se está tiene una y de hablamos. pues está. ahí está. Pero, bueno, está. Y cuando hablo de deporte me pregunto, me cuestiono sobre dónde está el tema de salud allí y desde el lugar que hoy planteé, ¿no? El deporte es una cuestión institucionalizada de rendimiento, profesionalismo entonces, cuando hablamos de deporte y promueve el deporte para la salud bueno, yo pondría en debate a ver hasta dónde el deporte es saludable, ¿no? El deporte desde esos parámetros de deporte después lo otro puede no ser deporte puede ser otra cosa, el fútbol que juegan en el barrio hay que ver hasta dónde es deporte y hasta dónde no es deporte. Por eso digo, está bueno definir algunas cuestiones. Porque después ocurre... Lo mismo pasa con la Secretaría de, de esta la Senade. Hablan, vamos a promover el deporte porque integra. Y yo me pregunto, ¿dónde está la integración, dónde está la inclusión del deporte? ¿no? ¿Qué es lo que genera la integración, la inclusión de quién? ¿Del equipo o del de equipo con otros equipos? Ahí me parece que también hay que dar un debate profundo. Porque se, se toma la cosa como muy a la ligera. El deporte integra, el deporte sí. salud. Nos estamos acercando a la, a la hora de discusión y tenemos las la preguntas que nos hizo Gonzalo, ah. que vemos si le damos pelota o no. Tenemos sí, que pues, de decidir. Sí, sí, sí, sí. Y tenemos, eh, porque ya entramos en, en la parte de guionada de esta conversación, en la práctica, habíamos puesto la práctica, un espacio de reflexión. Nosotros estamos hablando de la práctica, desde que comienzo alguna, algún texto que resumía teóricamente algo o dejaba claro, y, y hablamos desde ese lugar. Yo tengo una cosa acá que... Permitíme, Yo sé que Pero capaz oh, que lo manejan Tengo el amigo Oscar Jara Acá oh. No sé si lo, oh. si lo han trabajado Que, que casi te agarra un pedazo, ¿te acordás? Sí, sí casi. Este, ¿De verdad? Pero hay, hay dos cosas que me parecen Interesantes en esto De, de, de poder pensar las prácticas Y y él habla de la cuestión descriptiva o narrativa, de no quedarse solamente en eso, que está bien, muchos de ustedes deben registrar, porque el profesor le dice, tiene que registrar clase a clase el objetivo, ¿no? que tenga relación, que eso está muy bien. Y, y él dice, eh, pero no quedarse solo en lo descriptivo, y esto me parece re interesante. Entonces él habla de reflexionar, dice... Este, esto de lo descriptivo produce una plataforma de abordaje para el encuentro entre nuestras prácticas y para profundización de la teoría uh -huh. y yo creo que toda intervención toda intervención tiene por detrás una teoría seamos conscientes o no seamos conscientes ¿Eh? Eh, nosotros sobre todo yo que soy el más joven de todos uh -huh. este, era de la práctica la práctica, la práctica, la práctica y por suerte me encontré con, el, con Gonzalo fue no, con Raúl cuenta con ¿sí? ¿sí? tus encuentros que tus encuentros tienen ¿Eh? dejan mucho que desear tus eh, encuentros mis encuentros, y sí, estos encuentros, sobre todo. terminan mucho, en tu sí. rancho sí. tus encuentros Ahí va sí. y, este, y me llevó a pensar y me dio la posibilidad de, de que el instituto hoy estuviera me dio la posibilidad de pensar algunas cosas teóricamente y que está muy bueno porque si no éramos ejecutábamos, hacíamos, hacíamos, hacíamos, hacíamos y a veces hacíamos por hacer, pero cuando te pones a pensar y reflexionar como ahora un compañero me ruta estuvo bueno lo que señalaba sobre la participación y si, sí, está bueno preguntarse ¿qué estoy diciendo cuando digo, estoy dando participación? Está bueno. ¿Y ¿Qué es lo que está? qué es lo que estoy haciendo con la participación o qué estoy haciendo con otras cosas con respecto a las líneas teóricas eh, me parece que eso es un, un lugar in, interesante como para pensar para pensar qué estoy hablando cuando hablo de territorio por qué barrio y no comunidad o por qué comunidad y no barrio ¿no? qué digo cuando digo espacio público desde qué lugar esas sí, cosas sí me permiten construir también la educación física ¿Qué lugar ha tenido la educación física en las políticas que implementan? El, el lo, ¿Qué de lugar educación. tiene? ¿Qué eh, lugar No sé. ¿Qué, lo, ¿Qué ha tenido? Bien? ¿Qué? Porque la, no, no, no se escuchó. La foto, igual hay muchos que ya han comentado. Claro, sí, sí. Claro. Este, eh, Leo, Leo. Este, ¿Qué lugar ha tenido y tiene la educación física en las políticas que se implementan desde los respectivos municipios? ¿Cuál es la no, pregunta no, esa? La primera. Uh, la primera es... Sí. Leemos todas así que nos suena. Ah, claro. Vamos a, sí, a, sí, a mí me parece cosas, que este muchas cosas... cosas eh, sí, hemos no? Sí. Te la entonces. Detrás me pareció bien interesante una de las preguntas que tiraba Raúl como para compartir justamente de esto. Después de lo que hablaron, lo, este debate que se dio en la mesa, ¿no? ¿Usted me parece que estamos hablando de educación física? ¿O estamos hablando de cualquier otra cosa? Abrimos. Bueno, ahora sí. Abrimos, ahora conversamos con los sea, Ya ¿no? O sea, o sea, no me pongo de espalda. Este, este, me sacaste de perfil recién? recién. Me pongo en el del otro lado ahora. ¿Qué dicen ustedes que han visto todo allá, eh, Eduardo, para completar. Pero ¿no? ¿Estamos hablando de educación física o estamos hablando de otra cosa que se va construyendo? Y que nos cuesta mucho también identificar o llamar a esto ¿no? lo que seguro que nos nuclea la educación física ¿no? creo que es como el punto de encuentro este, ahí hay que ver bueno pero estamos hablando de educación física cuando estamos hablando ¿qué dice? Eduardo dale. ah esto cae, con razón se viste que aquí una pregunta inteligente con razón como que está era, era muy amplio pero imaginaba como al momento que Raúlito, ahí está, dijo así es educación física que hablamos ¿no? yo como que y hablando como de esto, de educación física me, como que me, me transporté un poco al, al tanto a, lo, a los contenidos que aprendemos dentro del instituto como a nuevos contenidos que aparecen, nuevas prácticas corporales que están fuera del instituto también como eh, pensándolo más ampliamente también saltó lo de educadores corporales y pensaba que tampoco es que solamente es, como exclusivamente educadores corporales, aunque la, may la mayoría, o sea, el porcentaje es mayor, creo, pero también como que es más integral a la, la, la, las personas, ¿no? Y, y bueno, mirando la diversidad de las prácticas corporales, también tanto sean recreativas, deportivas, expresivas, eh, eh, ¿no? Como también poder. Eh, saber más o menos también los que decían si era saludable o no si fomentaba la participación o no tampoco como agarrar una práctica y estigmatizarla es que no es participativa o no integra o no es saludable o lo es sino como que también ver más o menos los pros y los contras de cada práctica para qué población puede ser como que eh, sea no sé, vamos a decir eh, interesante ¿no? tomarla su práctica corporal y como también, un poco en eso, eh, yo creo que ahí está la educación física real, ¿no? El poder como, como profe, como, como agente, como eh, diferenciar esas cosas y, y bueno, a la hora de llevar cabo un plan o una planificación Como también, eh, qué sé yo, tener esas cuestiones ahí en cuenta, ¿no? Tanto, tanto de, la, de la demanda de la población o de, de, de los objetivos del profesor como de, como de la política educativa, ¿no? educadores, por ejemplo, en el caso de que estamos ahora en un centro de ir también sería el centro puerir la mitad, también como lo que dicen los educadores, a veces tienen tiene mucha fuerza porque están más tiempo con, con los jóvenes, ¿no? capaz que en, otra, en otros centros o en otros, eh, se podría decir, el, el espacio de práctica, pasa también con, los, con otros agentes, y está bueno, sería como. Poder ampliar poco la visión a la hora de, de, de, lo, de, de pensar lo que es educación física. Yo como que fui eh, reconociendo diferentes líneas en la educación física. Cuando hablaban de educación física de salud, todo por lo de higienista, cuando hablaban de, de, de, los, de los cursos barriales, de carnaval, puede ser como educación física de trabajo cultural, por el movimiento educación física de deporte, que estuvieron hablando, como fui, fui destacando así, por ramas. No, bueno sí, vétermas, eh no eh, para mí eh, depende del punto de vista que se me oto. Con respecto a la educación física, ¿ustedes hablaron de cosas que posiblemente puedan no ser educación física o sí? Este, ¿Todos ustedes son profesores, verdad? Sí. Sí. Este, ¿Están tomando desde un punto de vista la, de todas estas situaciones desde el punto de vista de la educación física? Eso me parece buenísimo. Después se funciona puesto no, no, no, no, no, no, no. por ejemplo, de yo lo llevo a mi práctica también. que este, bueno, los los profes, eh, si hablamos de deportes se lo tiene que encargar un profesor de educación física definitivo este eh, pero por ejemplo en, en mi práctica personal lo que nos pasa es que en la política que tiene el, el centro digamos eh, que hace alusión digamos, para nuestra práctica de sí, sino que ellos se van a mover y el profe es el que tiene que estar. Este, y a lo que iba yo es que, claro, eh, lo que decías tú de que de, de tener un conocimiento antes de la práctica y no solamente en sí misma, o sea, reflexionar un poquito más sobre nuestra práctica y si de verdad nos corresponde o no. Más o menos, por ejemplo, no sé si se entendió bien. A veces lo, no, no, sino, lo que sucede con el tema del, del deporte es que, como está tan estigmatizado, que es una de las palabras que surgieron por ahí, eh, se piensa que, eh, que va a haber eh, más facilidad para determinados sectores de la población. Por ejemplo... Deporte, ah, los varones hacen más deporte que mujeres Entonces, uno dice, este deporte, si yo lo pienso desde la política de inclusión, o esta política que dice Bousa, oh, de que la plaza esté abierta y que venga todo el mundo, pero no a sentarse mata sino a jugar, si voy a hacer deporte, sé que en porcentaje, en principio, con esa estimita, estimen, estimentación Estimación. que tenemos, le. Eh, Va a haber más valores jugando y no vamos a estar cumpliendo con el objetivo de esa política que nos trazamos de que todos participen. Entonces, lo, si, si la decisión es hacer deporte por pues las autoridades dijeron hay que hacer deporte, bueno, los técnicos tendremos que salir a buscar deportes que pasan un poquito más cerca y compensen eso. ¿Qué hay? Hay muchos. En el centro juvenil, de la mitad se juega chocbol. Sí. Chocbol no tiene contacto físico. Entonces puede jugar varones y mujeres. Obviamente, los varones capaz que tiran más fuerte y es más difícil de atacar el tiro, pero en realidad no hay golero porque es un, un arquito que rebota. Eh, eh, va por ese lado, ¿no? ¿Los trans también pueden no jugar? Yo pienso que sí. Ah. ¿Por qué no? No, no, porque eran no varones y mujeres, ¿no? como de <risa> Claro, lo que pasa es que uno viene al Instituto de Educación Física a hablar con, con su bagaje cultural y. y pero se encuentra con preguntas y conceptos y cosas que, claro, te, te, te vienen a interpelar. Por ejemplo, esto que me estás planteando vos, es una cosa nueva. Uno tiene que ir acostumbrando el lenguaje, que como somos docentes y estamos de acuerdo con esas políticas, vamos a tener que buscar y cambiar nuestra forma de decir para incluirlo. A veces nos cuesta, por ejemplo, a mí no, no me salió... Este, pero hay, tiene que haber un esfuerzo para que sean líneas políticas inclusivas. Desde nuestras prácticas, en el discurso y en las formas de hacer, tienen que estar presentes. Por eso tenemos que, por más que te obliguen, tenés que buscarle la vuelta. ¿Y es necesario el deporte? Ahí va también la pregunta. ¿Sería necesario el deporte para la inclusión social? ¿No se podría hacer otra cosa? ¿O es por cultura? ¿O es por una herramienta? No, no es necesario. Pero también... Si, si, si, hay, si vamos a hacer deporte que sea inclusivo si no vamos a hacer deporte, elijamos otra cosa quizás la recreación es, es mucho mejor pero, pero yo, si vas a hacer deporte no busca el deporte si, que vaya por ese lado si podemos ponerlo como necesario ¿no? yo creo que es parte de la cultura y, y, y lo tengo que pensar desde ahí, después la necesidad yo qué sé si, si es necesario o no es necesario, pero que es parte de la cultura y como las cuestiones culturales hay que transmitirlas como parte de la cultura. aparte de lo necesario se construye. Lo que es necesario ahora, ahora que estamos conversando acá en esta época, en este país, hace unos años no era necesario. La forma que me plantea Bauza de hablar y de, de, de incluir determinadas palabras, antes no era necesario, ahora es necesario. Va cambiando lo que es necesario. Hablando de lo necesario, en yo un poco como esa idea de desde que los docentes estatales ven necesaria y casi que irreemplazable la participación de los docentes de educación física en determinados sectores. Y la pregunta que yo me hago es eh, a la hora de establecer esos lineamientos eh, que, que tú hablabas hoy que es difícil traducir al papel, y no habla nada de educación física, me pregunto si es porque desconocen en realidad las competencias que tenemos nosotros como docentes, o si nosotros mismos también las desconocemos, o si es un poco de agua. A mí me pasó, en, a mí en el grupo, estamos también en el norte del centro cultural con, con adultas mayores, y yo un día, Andrea mi orientadora, un día le planteé, me parece que uno plantea un con las adultas juegos de memoria, etc. ¿Estamos haciendo educación física ahí? ¿eh? ¿Sí y por qué o no? ¿Y por qué no? Esta práctica comunitaria es como que como que abrió más, bastante más el espectro de, de lo que consideramos educación física, desde lo que aprendimos de la participación de uno, desde después el deseo que estamos más estructurado, más siguiendo un guión, un poco de y creo que esta práctica comunitaria es más, eh, bueno estamos acá, tenemos este grupo, o no tenemos nada, hay compañeros que, que se encontramos en un lugar más vacío, que tienen que salir a buscar gente, etc. Y si, bueno, ¿y qué hacemos acá? Eh, ¿Construimos nuestro grupo o empezamos a identificar las necesidades de este grupo en particular? Y creo que tenemos que ampliar mucho más el espectro de lo que consideramos educación física de lo que nos enseñaron acá y lo que culturalmente eh, tra traemos. Yo quería señalar algo con respecto a eso, que capaz que lo hago como pregunta, ¿no? Porque si estoy haciendo educación física, ¿qué pasa cuando uno es profesor de educación física y psicólogo? Cuando va e interviene. ¿Va como psicólogo o va como profesor de educación física? ¿O va como las dos cosas? Interesante. ¿Dónde está la, la, la, la ¿no? ¿Dónde está la línea intermedia? No, ahora soy psicólogo, ah, ahora soy profesor de educación física. Yo creo que es como una cosa interesante pensar de, de ese lugar, ¿no? Es decir, ¿esto es educación física donde hago un crucigrama? A mí este, me parece que tu tocayo allá largó esta cosa de eh, observar y si tenemos algo para decir de la educación, desde la educación física tiene que ver con la educación física. Por eso veía transversal cuando leía el programa, porque como soy más viejo del equipo social, aparte, digo sobre todo, pero te, hay, algo hay para decir. Hay, hay algo desde la educación física para decir. Este, en este sentido, claro, es claro que vos hablando de un juego, si tenés un departamento, pero en este tiempo, un departamento de tiempo libre, yo se nariz, cualquier asunto del mundo de lo lúdico, que te pase, algo posiblemente tengas para decir, cambiar, proponer, tener una, una propuesta que está cargada de una ideología, de un pensamiento, de un conocimiento sobre el juego y cualquiera de las situaciones, ¿no? Entonces, eh, sí, todo lo lúdico, eh, todo, todo, todo lo que tenga que ver con el juego, me parece que sigue estando, la, no solo que, que, lo, que lo aceptamos nosotros, lo aceptan los demás, aceptan que algo que tenemos para decir, de observar. Este, quizá esta cosa de fuerte del deporte como palabra, que incluye todo según la declaración de Naciones Unidas, fue Gonzalo el que, de, de, de, que vino de Alemania, me, Naciones Unidas aprobó que deporte es todo. Sí. Lo que yo me pregunto te que vos si es necesario, por ejemplo, para decir, bueno este crucigrama este, para mí forma parte de algo que pertenece o que se puede usar para la educación física, lo puedo decir yo como docente y porque es mi criterio, o en realidad sería necesario tener algún respaldo teórico algún respaldo mayor a mi opinión, que venga y que le estimes. Porque capaz que si no cualquiera podemos ver capaz que una visión de una visión? la salud, que venga y diga, ah, ustedes profesores de educación física sí. tienen que hacer esto para mejorar la salud. Pero ahí es donde entra lo, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario, que está en conclusión también, en construcción como un concepto que va. El, hay un consenso digamos, internacional, universal, de que eso sucede. Ahora, yo vengo, con lo, vengo a transversalizar desde mis conocimientos, sabiendo que hay otros conocimientos que dialogan sobre un objeto, que en este caso es el juego compañero con las dotas mayores sobre la memoria, que tiene una visión. Y la autora, el autor, y la partera, y, y la maestra comunal, y las trabajadoras sociales tienen. Tal vez otra o la Ahí nos cruzamos, pero me parece que sí tenemos, y ahí está bueno, a mí me pasó un problema, pero no, no somos ni vecinos, ni gente que sabe jugar al ludo, somos vecinos, estamos trabajando como profesores de educación física, como licenciados en educación física, me parece que esto es, es lo, porque también estamos pasando de planificamos la trabajo social y el profe hace ahí, este, sí, yo me paraba adelante del consejo vecinal, del otro porque el juego lo hacemos ahora, estamos incidiendo en que lo que hacemos tenga un sentido que quizás vaya vaya a aterrizar estas palabras que no encuentran el cómo en, en asuntos que vienen de cosas que conocen lo que dicen los compañeros ¿Qué es el deporte? pero para cumplir estas palabras que está diciendo acá, la integración, la diversidad pipi, vamos a pensar esto lo pensaron, hicieron juego y deporte alternativos para el encuentro, son para el encuentro, querés encuentro, querés convivencia, pipí? se hicieron un relevamiento con otros compañeros, 10, 15 los estudiaron, los aplicaron, compartieron en los municipios, digo, si queremos, tenemos un conocimiento para pensar con las herramientas que tenemos, con, con las fuerzas que tenemos, con los recursos humanos que tenemos, pero tienen una, hay algo para decir, había algo para decir en el Consejo de Objetivos Municipales, trabajar. Ahí, parece que es un campo que te, te atraviesa mucho lo, lo interdisciplinario y te... Yo te vengo de... a lo que, lo, que, lo que decía él, en el Centro Cultural Marvin Norte, el profesor de educación física eh, dando clases de adultos mayores y sí, sí. hace eh, gimnasia y eh, en un momento hace juegos y bueno, ¿cuáles son los objetivos de todo eso? Y las palabras de Eduardo y otros que han circulado ahí, el tema de pensar de pensar eso, primero, centro cultural, es un centro cultural organizado por vecinos, que se mantiene con vecinos con algunos apoyos institucionales, donde en este caso los estudiantes de educación física van a hacer una intervención. Si estamos en la lógica de promover la participación, hay una participación que es la organizada y autogestionada, que es de vecinos, que se juntan. Está Raquel, que sostiene el espacio, una con otra, que van y abren y cierran, y se preocupan por una cosa. Está la articulación con el SOCAT, que está cerquita. Mantener ese espacio con una actividad ya es una contribución con la participación de ese colectivo y esa vecina que quiere hacer algo en un lugar que lo tiene pelado, que tiene que estar juntando cosas eso ya está bueno ¿qué es lo que hago? bueno, este, hay un grupo de adultos y hay que, ¿qué quieren hacer? Los adultos quieren hacer tal cosa, pero también puedo hacer esta otra pero el objetivo ya se está cumpliendo eh, de, desde, la, desde el profesor de educación física que hace una intervención que colabora con la participación organizada y que otros veteranos de la vuelta vayan porque no tienen eh, para pagarse a otro lugar si esos veteranos, aparte logran después juntarse hacer otra cosa hacerse amigos, ya es otro, entonces empiezan a disparar una cantidad que trascienden en, eh, sustancialmente, esencialmente la clase, lo que hiciste, sea juego o sea la otra cosa, estás haciendo otra cosa, lo, lo que buscas es que se junten y contribuir con algo, con un proceso generado que viene mucho más lejos y uno es un granito de arena con lo que hace no vas a poder dar clase de guitarra porque capaz que no sabes. ¿Sabes tocar la guitarra? No. no yo tampoco. Pensé que tuve seis años no sé. Entonces no vas a poder hacer eso. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer cosas relacionadas con la educación física que van a contribuir con lo otro. Claro, eh, digo, tal vez es un ejemplo también eh, claro, puede ser, cuando nosotros trabajamos a nivel comunitario en el tema de concesiones. El tema de concesiones y convenio para usar espacios. Y uno diría, ¿qué tiene que ver la educación física con hacer convenios, digo, ¿no? este, con, con instituciones privadas o con espacios públicos? Bueno, uno al participar, a ser un, un, uno más, que, que, que, un componente más del grupo este, de, de trabajo social, que, que, que da una idea de qué hacer, de cómo contraprestar, de qué espacio usar, de cómo usarlo, de qué contrapartidas puede tener la comunidad... Digo, ahí desde la educación física vos estás haciendo tu aporte, porque vos tenés un conocimiento que hace que, que bueno, que estas cosas me parece que es usada mejor así, o hay que poner acá, o hay que sacar. Digo, eso contribuye a que, a que el espacio pueda ser utilizado y que exista luego la participación de los vecinos en ese espacio. ¿O ¿Tu opinión para que ese espacio de repente incluya, la, eh, que sea más fácil para que... Eh... Yo que sé, determinado sector de la población, de edad, género, que, que sea claro, más accesibilidad. Claro. Vos podés pensarlo de ese lado, pero siempre la línea general es que todos lo puedan usar, que sea abierto, que sea integrador, que se junten, todo eso tiene que estar arriba de todo. Después todo lo otro son mecanismos que te... Si sos arquitecto se te van a ocurrir diseños arquitectónicos para cumplir con ese objetivo. Somos profesores de educación física, pensaremos alternativas para que eso, que la gente vayan a esa plaza abierta que se le ocurrió a vos. Eso a veces también ha generado que en, en las conversaciones con algunos este, estudiantes y clases eh, empecemos a pensar como en términos de medios y fines y, y también como que nos entreveramos ahí un poco en eso, decir bueno, ahora este ejemplo justo que vos traías, este, de Raúl, bueno, entonces la educación física es un medio para es un medio para la cooperación es un medio para la, la organización este, termina siendo eso un medio para otra cosa que no es de la educación física sino que este, es el medio ¿nos ayuda a pensar esto en términos de medios y fines? y si no fue. Yo, eh, como, en, como en la danza... Ahora como Rubén, Rubén toca muy bien la guitarra, encanta. le digo por pues Raúl no, con, pero Rubén sí. Con el flamenco y, y, y la danza del flamenco, me acuerdo de ese, ese concepto de cuando aparece el duende. ¿no? El flamenco, los, los, los gitanos tienen, si aparece el duende, o sea que aparezca en el baile, en la música, en todo lo que se mueve en el entorno, de todo lo que rodea. Creo que debe pasar, eh, o sea, me parece que esto con las misiones de, de educación física. Y esto, eh, si sí, la palabra intención acá en este tiempo es educación física en la distancia de los barrios, en un proceso educativo, solo lo estoy viendo que voy a invitar al campamento a tu salud que se hace el 17 y 18 de noviembre en Punta de yeguas para pasar por ahí y ver si el duende Puede aparecer, que no lo construimos solos, pero claramente me parece que el campamento es una cosa de la dimensión de la educación física, por lo menos en mi tiempo lo fue, eh, vengo de ahí. Eh, el tema de que hay un proceso que yo creo que es educativo, por esto de la educación física y más allá, donde, este, bueno, hay una visión, una observación desde la educación física, hay una visión desde la observación, de la educación física que va desde la planificación como reconocimiento de organizaciones, el campamento como proceso y como Entonces, lo que se muestra ahí, cómo se relaciona el barrio con el campamento, eh, eh, no sé, muchos asuntos, qué actividades propiamente, si vamos a hacer, si el objetivo de usuario y del parque de Punta Llego es reconocer cómo vamos a hacer, es, es utilizar cosas que yo no conozco, pero. Eso el tema del deporte de orientación, el tema de todo eh, el de trabajo con telas, de la tirolesa, el tema de los deportes náuticos, la playa, pero cómo todo eso está construyendo un juego que es el campamento donde en algunos momentos se manifiesta si hubo algo que salió, algo que salió, que produjo un asunto que me parece que podemos producir desde la educación física. Desde la educación física, Néstor. Viendo la dimensión cultural, la dimensión de la actividad física, la dimensión deportiva, la dimensión de las diferentes, ¿no? Pero tenemos, creo que eh, está bien, obviamente yo me meto con eso, sin medio, sin fin, ¿no? Y bueno, para mí el juego es hacer algo, algo como una. Un, algo que salga, que, que produzca algo que no es propio nuestro, solo se que se produce con otros, pero es un fin, vamos a decir, es que se produzca eso, no sé si llamarlo fin, pero que aparezca eso definitivamente, después de un encuentro de ocho equipos de fútbol de mujeres que se haga para festejar los 184 años del cerro el 20 de septiembre, tiene que haber algo que sea de la educación física para mí, que no sean los equipos que se juntan y sus directores, también estamos, los profesores de educación física, trabajando en eso. Que tiene que salir algo que tiene el toque: tiene el toque de la educación, de transversalizar políticas, de reconocer desafíos que se van planteando las niñas, las chiquilinas con sus entrenadoras. Que aparezca la política de género de la intendencia. Y, y que están, ¿no? ¿Sabes que me estoy dando cuenta sí. que, que en realidad esta mesa. Que hicimos al comienzo eh, surgió como comentario en el grupo de WhatsApp eh, que, que no queríamos que fuera, eh, ¿cómo era? Polémica normal, ¿eh? No, eh, la de Sánchez Padilla. Está bien. Está bien. Y nos reíamos, ¿quién iba a ocupar el rol de qué? Parece que se ocupa, estoy ocupando es el rol de Sánchez Padilla? Sí, la sí. La soma, la sí, te queda Sánchez sí, sí, <risa> Padilla. Pero ¿por qué? ¿Por qué el rol de Sánchez Padilla? Por provocador, porque yo les estoy diciendo cosas a ustedes, que son estudiantes de Educación Física, que se van a formar y van a ser profesores de Educación Física, al igual que yo, que les estoy diciendo, ¿voy oh, será Educación Física? Eso es provocador, yo no estoy seguro de lo que sea. A mí no me conviene que no sea Educación Física. Pero no es lo que conviene, es lo que ver eh, la construcción y, eh, para dónde va la cosa y que sea lo mejor posible. Si es educación física y es una especialización de la educación física, mejor. Y si no es, mientras no lo sea, que no sea un obstáculo para hacer todo lo que hay que hacer porque hay muchas cosas que hacer. Eh, una discusión que tenemos con Eduardo siempre es el tema de, de los conceptos. Hay que definir los conceptos, hay que hacer... Y si mientras tanto no se define, lo vamos haciendo y vamos viendo que no vaya a contradecir, ¿no?, ¿para dónde vamos?, ¿no?, ¿no?, qué? Y lo importante es, no, no, me gustaría leer, a pesar de que siga esto, pero capaz que es el momento, antes que alguno más decida irse, nos quedemos solitos, y leer una, acá una, una reflexión de un pensador que a mí me, me gusta mucho, que comparto muchas cosas, y que se, la, la voy a compartir con ustedes, porque hablo un poquito de todo esto, ¿no? La reflexión y la conclusión colectiva... ...surge con fortaleza, ocupando espacios que hasta hoy eran impensables. Los procesos de participación docente llevan a la producción, se materializa, crece, invade en estructuras inamovibles. Que el poder colectivo, entre comillas, solidifique las bases de un trabajo profesional, grupal, entre comillas... ...y no de intereses individuales, de ser, debe ser nuestro objetivo... Otros saberes son posibles para transformar nuestros eh, lugares de trabajo y esta sociedad en crisis. Otros saberes son posibles para transformar nuestros lugares de trabajo y esta sociedad en crisis. Y hago un desafío a, a que adivinen quién dijo eso. Madre bien Sánchez Padilla, Les voy a dar un dato más. Es un personaje conocido. Es varón. que no es uruguayo es uruguayo, ¿Es uruguayo? Sí. ¿Ah? y es más, está sentado acá <risa> ¿no? <risa> no eso? <risa> y en qué marco? porque el asunto es, esto extracto fue dicho, ¿por qué lo traje? porque lo, lo encontré buscando papeles porque eh, esto es una vieja lucha que mantenemos de generar políticas como los políticos no generan políticas nosotros nos juntamos, y resistimos en, tomamos distintas estrategias ¿Una era la oposición? Eh, no, primero era la, la palabrita esta que así, como perversa, la perversidad, la oposición y la transformación. Es un concepto de fraile, ¿no? La educación transformadora, la educación... Sí, yo lo había tomado en esa época de Anderén. Eh, pero, por ejemplo, venía un jefe y si lo, a cada jefe que venía de la secretaría se le ocurría hacer cosas distintas. Uno quería sinchar de un ómnibus, hacer competencia de hinchado de un ómnibus. Entonces le dijimos, perversamente le dijimos, sí, sí, no hicimos nunca sin chava de hombre, obviamente que no. Después en otras instancias se les ocurrían... Campeonato o sea, de el, fútbol barrial, sí. campeonato de fútbol barrial, en algunas cosas a veces nosotros hicimos campeonato de fútbol barrial, sí. Y después lo, lo cortamos porque nos pareció que era otra cosa. Y después tomamos, en vez de la actuación perversa, que es decir que sí y no hacer lo que, lo que, se, lo que quieren, eh, la oposición, dijimos, no, eso no. Esto no lo vamos a hacer, y no lo hacemos, y no hacemos nada de eso. Y la otra era decir que no y ofrecer alternativas. Bueno, le decimos que no, pero mira nosotros con esa línea que querés vos, mira te proponemos esto, esto, esto, y hacerlo. ¿Y igual lo decían que no, igual lo decían. Lo hacíamos igual. igual, Hecho y nosotros. hasta ahora lo hacemos igual. Eh, y, y esto eh, que mencionaba que le leía era objetos de políticas o sujetos de cambio, el título de, de estas dos hojitas que escribió el profesor Martínez en el invierno del 2008, en, en, en encuentros furtivos eh, que estábamos tratando de cambiar, eh, de no irnos de la Secretaría de Deporte, porque nos, nos sacaron de la Secretaría de Deporte de, de, de, desarmando la posibilidad de, de generar una política eh, común para de, de deportes municipal para la Intendencia, que no tenemos políticas difusas, o, o, o, si es si, que las hay. Y, y bueno, y en ese interín escribíamos cosas y estaba bueno, porque si bien eh, no logramos eh, no irnos con lucha gremial de, de, de ese espacio, generamos cosas iguales, ¿no? Y, y tenemos la posibilidad de, de haber escrito esto, de haber formulado, reformulado los programas de de la Secretaría de Deporte, programa barrial, lo formulamos nosotros después de muchas preguntas. Sí, está bueno que cualquiera de su municipio pase en una piscina y lo por el profesor de educación Física, Guadalajara, y va, van a encontrarse con el profesor de educación Física, la profesora, ¿no? Eh, eh, digo porque están, existen los compañeros y yo creo que hay, lo tiro esto de nuevo. Para mí sí fue una experiencia de piloto. Hay eh, cerca de 30 compañeros que están trabajando a nivel de, de centros comunales México, profesor y municipios, profesores y profesoras de educación física, en discapacidad, en tercera edad, en el sacude, o sea, hay un cantante de unos 70 docentes de educación física en, en la diferencia de Montevideo. Este y, este, y se pregunta y es, estamos allí. Creo que es bien interesante esta invitación. Eh, porque eh, obviamente este piloteado estaría bueno que tuviera una función del de ICE, de la universidad, en cuanto a, a... bueno, están ahí, algo pasa ahí, verlo, este, esta aproximación para mí es muy buena, porque nunca lo habíamos hecho, este, y, y bueno, para esa construcción colectiva, eh, sin duda que esto... Es un paso interesante ¿Alguno más que quiera hacer algún comentario? Dos minutos diez Vamos ahí cerca de la hora la octava de finalización Una pregunta más a mis compañeros que vinieron Compartir con nosotros tu experiencia Yo quería hacer como una, una reflexión final Y, <coughs> y no, volviendo a esto del tema de la definición de los conceptos y como el concepto macro que nos encierra todo, todos, ¿no?, que es la Educación Física eh, y por lo menos en mi experiencia en esta práctica comunitaria, Educación estamos haciendo casi que seguro. seguro. Tendríamos problemas físicos, física, pero eh, estamos haciendo eh, para discutir un poco Bueno, ya llegamos a un acuerdo, ¿sí? <risa> avanzamos. A, a mí me saltaba también la, la pregunta de, como, de la enseñanza. Bueno, la enseñanza física y educación, sí, pero no sé si siempre estrictamente. No sé. Buscamos, buscamos enseñar, eso sí, claro, sí. Pero bueno, también para pensar como se dice. Nosotros en algún momento dimos un debate sobre el tema este de educar y enseñar, porque ahí hay una, o habría que hacer una distinción clara entre enseñar y, y educar, ¿no? Educar tiene que ver más con la cuestión de valores, morales, ¿no? Y enseñar, enseñar contenido, ¿no? Que a veces también se utiliza la educación como algo también generalizable y todo es educación, en realidad la educación está más relacionada con la pedagogía, ¿no? Y el, los debates se educa en la universidad <coughs> o se enseña, ¿no? Eso capaz que se debate también. Por eso tal vez en la enseñanza secundaria o en primaria, la, la enseñanza escolarizada o la educación escolarizada, ahí hay, ¿no? Educación y enseñanza. A niveles universitarios podríamos decir que hay más eh, enseñanza de, de contenido, ¿no? Pero también esa distinción, yo me digo, hay, hay que pensar sobre estas cosas, ¿no? ¿Qué se está diciendo cuando se dice? Porque a mí me, me pasa de que si no, no sé de qué estás hablando. Vos habla de una cosa y yo estoy hablando de todo. Yo sé que hoy por el ejemplo de de participación. ¿Qué estás diciendo con participación? Pues no, yo doy participación. ¿Y qué es lo que qué, qué, ¿A qué te referís con eso? ¿no? Eso es importante pensar. ¿A qué me refiero cuando hablo de educación física? ¿no? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué digo cuando digo de deporte? No, yo voy a promover el deporte. Sí, el deporte. ¿Qué es lo que vas a promover? ¿no? Porque el deporte, no. El deporte que yo promuevo integra rar, rar, rar, este, la actividad física y, rar, y la salud y todas esas cosas. Me parece que como profesores de educación física nos debemos eso este, reflexionar y conceptualizar cosas para poder intervenir ¿no? con objetivos claros, si yo hago esto por esto y me paro desde este lugar ¿Tiene un principio de gran fallante? Porque ¿Eh? yo me llamó la atención sí. que no hay nada marcado para el para 4 mm -hmm. que es la letra o que me entendí una pauta a seguir por parte del profesor de la mm -hmm. Es como que está abrimos, está buenísimo, integramos los diferentes áreas eh, de discusión y todo lo demás, pero es como que colaboran el día hoy, con las demás áreas sin marcar algo específico para las la plazas o lo que sea. Sí. Eh, sí, porque en realidad lo que hay que entender también es eh, que... Eh, eh. Somos funcionarios de un municipio. El municipio no tiene como objetivo la educación física como sí si lo tiene la sociedad civil. Claro, eso no es lo que yo deporte. quería Claro, eso no es lo que quería decir. Claro. Si en realidad lo tiene o no, porque, llamó, porque estoy casi segura, por ejemplo, en el, en el A, que van a arreglar caminos civiles. En realidad sí deben tener marcado qué van a hacer. Lo que me llamó la atención es eso de que para la educación física no tengan nada convengamos que hoy nosotros estamos en los municipios hay una Secretaría de Educación Física que queda acá enfrente no sé si ustedes la ubican ahí en el Estadio Centenario ¿no? claro. que, que, que hoy nosotros dependíamos de ellos ahora ya no dependemos más dependemos de, de, de, de los municipios sé que la Secretaría tiene algunas líneas ¿no? sobre el tema de deporte sobre todo ¿no? pero que no es lo que hoy nos rige tenemos cosas articuladas nosotros lo que nos ha pasado a lo largo de nuestro trabajo ha sido esto que las líneas iban y venían sin mucha claridad y de alguna manera, no, si bien decía hay que tirar de un ómnibus porque, ¿no? cosas así, que descabelladas pero le decíamos, no, no vamos a hacer eso, pero proponíamos y no, nos dio la posibilidad también de hacer propuestas interesantes, trabajos con el barrio de construir de salir con los gurises a la playa, de, de promover cosas que, que estaban buenas, que, que, que nos proponíamos objetivos, ¿no? sí, bueno, en la recreación, pero también nos proponíamos salir con un barrio a la playa, ¿no? como, como lo hacíamos, ¿no? o irnos este, desde un lugar con un equipo, me acuerdo, al, al, del 9 al 17, ¿no? allá donde está Rubén, del 9, imagínense, a la otra punta, y teníamos el objetivo de decir bueno cómo hacemos un encuentro con estos gurises? que se conozcan que sean y ahí había una, una intencionalidad ¿no? ¿No? De, de, de, y me parece que eso es interesante y, y que nos ha dado en, en algún punto esta posibilidad de crear cosas no yo, yo creo que vuelva a que vea en el encuentro usted ya rastrear que están hablando los, los alcaldes del, del, del mundo casi por él, de España también está bueno como elemento porque estamos hablando de los gobiernos locales eh, y eh, yo creo que lo que nos pasa a nosotros, eh, este asuntos que vos ves, le eh, pasa a los trabajadores sociales, a los maestros, exactamente igual. O sea, estamos en un momento fundacional de un asunto ahí que es la municipalización, ¿sá? donde en el mundo tiene 100 derivas diferentes dentro de las cuales está bueno investigar para saber qué deriva podemos tomar nosotros. Este, Cómo es que se ejercen los gobiernos municipales. Es un asunto nuevo. Y está bueno que aparezcamos en tantos lugares y que veamos tantas cosas. Este, y que estemos haciendo esta charla. No sé. Entonces, eh, decir esto, ¿no? Eh, sí, si yo, para contestarte, es un, para mí sigue siendo un tiempo que, que podemos hacer eh, con tranquilidad, o cierta tranquilidad. Eh, en los municipios, en los centros comunales, y, y es como un tiempo que precisa ser eh, trabajado, redondeado, porque también nuestras eh, Edu la, estamos cerca de la jubilación. Eh, digo que, que se instale un asunto ahí que diga, está, estamos en, no, Ahora tenemos, piloteamos un poquito, 27 años, y ahora tenemos una propuesta, meternos, pero creo que va a ser muy transversal, este, porque aparte somos muy acertados. Todas las trabajadoras sociales, todo el equipo, todos saben que estamos ahí. Y algo ya no es que nos dicen, nos preguntan, elaboramos juntos, ¿qué hacemos? Entonces es bien interesante el tiempo. Eh, una cosa que a mí me parece que es interesante como desafío. En general el imaginario, por lo menos antes, ahora capaz que no está, el profesor es el que hace. Claramente, anda a divertir a los gurises, ¿no? Le debe pasar a usted en la escuela con la madre en esta integración de, lo, de los equipos sociales, que tú traías algo, no decir eh, con, con respecto al equipo social, hoy yo me atrevería a decir, creo que en el caso de la, la compañeras y los compañeros, el profesor de Educación Física ha ganado un espacio en igualdad de condiciones disciplinares. El profesor de Educación Física, como decía Rubén, tiene cosas para decir acerca del cuerpo de la intervención, tiene cosas para decir y le pregunta, ya no es el que va y hace. Entonces por lo menos en principio lo que se va dando en esta cuestión de construcción en el municipio de consulta y hemos sido de alguna manera desafiantes no preguntarle a los compañeros de otras disciplinas asistentes sociales, maestros y psicólogos algunas cosas que no se habían puesto a pensar con respecto al deporte por ejemplo, con respecto a la recreación a la actividad física es todo lo mismo entonces esas cosas hacen que también empiece a tener un prestigio el profesor, licenciado de Educación Física dentro del equipo social. Este, y también es un desafío para quienes, después que nos jubilemos, puedan entrar. Y hay, hay una ventaja que nosotros tenemos con respecto a los otros profesionales es que somos seres emanados de una práctica. Por lo menos nosotros que somos veteranos, el Instituto era... Lugar práctico y venimos de eso y lo fuimos cambiando pero como docentes eh, lo que tenemos es, es un esquema y que queremos desarrollar y llegar al, al, al final como si fuera la clase cuando vemos algo, por lo menos en el caso mío, este, veo la consecución y sé que hay una práctica de por medio. La, lo, lo que me sucede hace mucho tiempo es que me empiezo a cuestionar las prácticas que se proponen si esas prácticas, hacia dónde van y con qué contribuyen o no. Entonces hay veces que nos negamos a hacer una práctica y tirar de un ómnibus, pero hay otras prácticas que tienen otros sentidos más disfrazados que van en un sentido parecido. No, no van para un para el lado que uno piensa debería ir. Porque ahí lo que hay es una intervención política, en el sentido de lo que dice Freire, los jugadores somos seres políticos. Este, vamos hacia un lado. y Como vas para un lado, tenés que negarte a e ir para el otro. Hay cosas que uno tiene que negarse. Y bueno, siempre tener la posibilidad de negarte e imaginarte proponer otra. A veces proponer es difícil. Una vez estaba en, en, en, en un liceo, eh, había eh, eh, propuesto, eh, como profesor de educación física, había propuesto elecciones de, de delegados. Las elecciones de delegados, cada clase tenía que votar su delegado de clase, porque no se hacían, entonces había promovido eso. La dirección estuvo de acuerdo, estuve al frente de todo eso vino todo salió paro la votación, y había un docente que siempre me cayó simpático que era fin profesor de historia y no le había enganchado ¿no? porque no me daba pelo y en un momento después al tiempo me dijo sí, dice la verdad dice estuvo bueno pero ahora vos pensás en qué sentido va eso no va en el sentido de la reproducción de un sistema eh, político que tiene representantes y que eh, va a formalizarlo y hegemonizar los sistemas de dominación. Y dije, este es un pelotudo. Me fui para casa y me di cuenta que tenía razón. No lo hice más. A mí me. me una cosita que, que me estuvieron diciendo, ¿no? Sobre todo cuando hablaban de los objetivos o de las metas que tenían, que habla de identidad y cultura, ¿no? Y capaz un poquito preguntar o reflexionar del de lugar nuestro, capaz en un barrio que no es nuestro, con a veces el mismo política, con la escala, como decían, que, que tiene que, capaz que ver con un, un determinado municipio, que es tirar el nombre, ¿no? Y capaz de declarar, ver qué es lo que nosotros de repente hacemos en un lugar con una, bueno, relacionada a la educación física, con una identidad y una cultura, y qué es lo que vamos también de los lados de la de otra manera de ver el mundo, a, bueno, particularmente en los lugar, ¿sí? Porque, por lo que veo, habla en identidad y cultura, pero en ningún municipio, ¿esto es de característico nuestro? ¿O, ¿o esto es lo que traemos? Pero a mí, ¿no? Digo, en ese asunto, no, no se profundizó porque le puso palabras muy fuertes que, no, como no la hemos definido nosotros, en el, no nos pagan para, para estudiar, ¿no? nos pagan para trabajar. ¿sí? La, la universidades pagan pagan para investigar y esto, me lo aclararon compañero me dejó mucho más tranquilo en el boliche y el catre. Pero entonces el tema es este, que uno ve, empieza a ver cosas cuando, cuando ve cuando la bolilla 8, con la que entré al en, en 1977, fue el candombe en el Uruguay. Bolilla 8. entonces, esto tiene algo que ver con la operación física, no me lo pueden sacar de la cabeza. Entonces cuando hablan de cultura y de identidad, no por hablar por el candombe, no Digo, rampla anoche, tambor viene un viejo, historiador, o sea, bueno, yo no fui, pero algo ahí, y si queremos entrar en un proceso educativo también, no sé cómo se hace, pero para colaborar con esos procesos, este, eso está ahí, eso es, un, eso es un asunto que tiene que tener una mirada de la educación física, que puede tenerla. Con todas las delicadezas y todas las cosas que nos tenemos que preguntar, antes de poner la mano cerca de eso o cerca del parkour, que yo digo, funciona divino. Así. ¿Y cómo hacen? Ah, me cuenta uno. Si quieren hacer el saltito para allá, si sí, dicen, sí, anda a la plaza aquella que está el tito. Si quieren hacer el culgamosquita para acá, se, van a otro otra rincón de allá que está Luis, que les dice Ellos tienen su manera, yo no me voy a meter, no sé cómo meter, tampoco sé cómo termine cantor. Pero que ahí tenemos que tener, podemos tener una palabra, creo que podemos tenerla. Ojo, puede ser una palabra que caiga y destroce. Como yo creo que el profesor de física destrozaron el baile del pericón en las escuelas, se ayudaron con las maestras, ¿no? La máscara de esa danza maravillosa, súper feliz, alegre, llena de dichos y cosas, la masacramos. Porque caímos para, para, para no sé para qué caímos, para qué nos metimos con el pericón. Pero no me voy a meter porque con el parkour ni con el calumbre todavía. Y se lo dejo a ustedes, creo que ya me meto. Bueno, bien. Este, realmente pues, agradecemos el tiempo que tuvieron, la preparación, la respuesta este, Y esperamos encontrarnos nuevamente, este, no sé si este año o por lo menos el año que viene Así que no, no tengo más palabras que decirles, eso me parece que ha sido una experiencia muy rica este, Y agradecerles, de verdad bueno, gracias.